¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno chicos, ya lo habéis visto Nos encierran otra vez A tomar por saco Otra vez Otra vez no vamos a poder salir del Municipio Así que Vamos a aprovechar el último día, Día de Reyes Como regalito de Reyes Una tiradita larga para variar así que nada vamos al puy arriba a la cima total no al santuario sino más para arriba saldrá unos mil positivos y unos 45 kilómetros más o menos y vamos haciéndolo con mucha moderación con mucha tranquilidad 5.45 el kilómetro aproximadamente vale y así vamos muy conservados ayer descansé y el día anterior hice 48 entonces pues hemos hecho eso y entrenamos otro día descansamos y hoy volvemos a entrenar Ahí, ah, bueno, que hay el sol, y si el sol toca la pantalla de la GoPro, se, se cruje, se cruje, la, la imagen no se ve bien. Venga, vamos a, a explicar un poquillo qué, qué llevo yo para entre 40 y 50 kilómetros. Es eh, multiplicar, 40 kilómetros, 4 orejones, 50 kilómetros, 5 orejones, no hay más historia, es sencillo, ¿vale? De los grandes, si usáis de los pequeños, tendríais que usar dos Dos, ¿vale? Dos orejones para cada 10 kilómetros. Yo como llevo los grandes, uno para cada 10. Y son así. A ver. Aquí tenéis, un orejoncito. Normal, bueno, es, este es de los grandes, ¿vale? Los otros son un poco más pequeños, este es de los grandes. Esto es uno a la hora, te lo tomas más o menos cada 20 minutos, 25 minutos, ¿vale? dices me faltan 20 minutos porque luego cogemos con pan, ¿vale? Entonces a la hora tú te coges un orejón doble dos de los otros, o uno de estos grandes y una rebanada de pan bimbo no una rebanada, bueno, ahora lo explico son tres rebanadas para 50 kilómetros 45 para 40 llega justillo con dos más o menos, ¿vale? y son nada, rebanadas de pan bimbo corriente y moliente sin nada, sin absolutamente nada ¿vale? lo bueno, no llevas film no tienes que desenvolverlo, es muy rápido es rapidísimo para comerlo no mancha, se te queda de un día para otro, lo que no gastes, se te queda duro pero no mancha entonces es fantástico vale es lo mejor que yo he encontrado de momento para practicidad eh, lo mejor, ya digo, lo metes aquí y le vas pegando pellizcos, pegas un pellizco un bocado, pum, y te lo entras ya está entonces es muy rápido, no tienes que parar no tienes que abrir para desenvolver no tienes que llevar 4 o 5 trocitos sueltos, que es lo que hacíamos antes, os acordáis, ¿no? 4 o 5 filtros transparentes y llevar bolitas, ¿no? De, de sándwich lo que sea. Eso ya hemos pasado al siguiente tema más minimalista, ¿no? Y ya está, de luego de isotónica para 45, que va a ser, pero si llevo para 48, llevo lo mismo. Es un poquito de isotónica, que esto es de 350, pues aquí era 250, un cuarto de litro 250 ml más o menos isotónica vale de la que me hago yo que ya lleva un poquito de sales y yo por eso no tomo nunca sales nunca he tomado sales nunca jamás sí que para las carreras para las ultras llevo sales aparte pero hechas por mí bicarbonato y sal no en un bote no no las compro las pastillas de sal y luego de agua pues un poco menos, 200, un vaso de agua más o menos. Con esto, ahora en este tiempo que estamos a 5 o 6 grados, perfecto pues si gastas poco y llevas un ritmo flojo, también hay que decirlo, claro. Si va a un ritmo fuerte gastaríamos más. Si tomáramos geles, pues a lo mejor tomáramos muchos geles, habría que incrementar un poco más el agua, ¿no? Pero bueno, como no llevamos geles ni llevamos nada de eso, pues no no que estar mucha agua. Y ya está. Con eso hacemos todo, ¿no? no hay mucha más historia. Ritmo, pues mira, ahora creo que estaba... Eh, lo he tenido ahora para grabar. A ver si me dice el ritmo al que... Mira, 5.36 es lo que estaba robando ahora. A 5.36 estaba robando de media. He dicho 5.45 es un poco, un poco... Una mezcla entre el camino de ida, camino de vuelta... Depende si va tirando más para arriba, más para abajo. 5.45, 3. ¿Qué marcaba? 4.36, ¿no? Bueno, pues más o menos... Y ahora ya empezamos a seguir al lado del río, y como el río es, lógicamente, va bajando para allá, pues para arriba hay pendiente. No es mucha, es poquita, pero a lo mejor es como un 1% todo el rato, un 1%, un 1% todo el rato, hasta que luego ya inclinamos para arriba ya empiezan las fuertes. Pero la primera parte es como una subida muy suavecita de un 1% que casi no se nota, pero que sí que se nota en el ritmo. O sea, tú notas que en el ritmo vas más despacio, y luego a la vuelta te ayuda, a la vuelta va un poco más rápido, ¿vale? Así que venga, vamos a seguir. Y ya está, tío. Nos van a dejar fritos. Nos van a dejar fritos. Ahora empiezan con el confinamiento de, de municipio. Pero lo mismo en una semana o dos nos encierran ya dentro de casa. O sea que hay que aprovechar estos días que tenemos que podemos salir a la calle real porque esto se va a acabar, me parece. Qué triste empieza a estar esto, tíos. El parque este de Gisabun fijaros estamos solos cuatro palomas ahí. empieza a hacer frío y no sé hoy en teoría es festivo el día 6 está cerrado creo todo como no sea bueno, es verdad que hay centros que abren los domingos no, pero hoy es festivo, no es domingo lo mismo la gente está cargando porque al cerrar no en el municipio no puedes salir de tu pueblo. Mi pueblo tiene como 10.000 habitantes. O sea, imaginaos lo pequeñajo que es. Es una caquilla de pequeño. Solo hay un supermercado. Carísimo. Y eso es lo que vamos a traer en los próximos meses para comprar. Eso es lo que vamos a traer. O sea, imaginaros cómo viene la situación. Nos van a reventar. Es la palabra, nos van a reventar bueno, pues vamos a cruzar el Tenas río Tenas este cuando hay muchas lluvias por aquí pasa el agua por arriba y, y entonces hay que dar un rodeo por otro lado por si no tienes que entrar ahí en buena cantidad de agua con los pies entonces hay que dar un rodeo por el pueblo por otro lado cuando hubieron hace poco lluvias, había que hacerlo. Y ojo que duraron, duró el río pasando por encima de ese puente casi una semana ¿eh? después de la lluvia, de tanto que llovió, casi una semana estuvo pasando el río por encima del puente, de todo lo que iba recogiendo agua. Se me tenía el caudal muy alto. No lo escucháis, lo siento, pero la música es una caña. Es una caña, no sé si lo oí, la verdad, porque estos auriculares, como son como son intraurales, no es lo mismo que los otros. Aquí prácticamente no oiré nada. Pues esta música es una caña, nenes. Yo es lo que me anima para 5 horas. ¿Cómo te metes cinco horas solo yendo tus pasos? Hombre, pues yo prefiero llevar un poco de música, a mí me anima. Bueno, vamos a hacer un baño. ¿Tendré sitio suficiente? ¿Tendré sitio suficiente para hacer un baño? ¿Eh? Yo creo que sí, ¿no? vamos a hacer un baño, seguimos, venga, os voy a enseñar a dónde tenemos que ir mira, el santuario hipogresión está allí, donde veis, a ver, a ver, esto es la señal bueno, allí, ahí hay un piquito, ahí como un, una torrecita, esa torrecita es que no, no se aprecia prácticamente hay un, con un poste de la luz como un... Bueno, está por ahí, vale. Hay una torrecita, eso es el santuario. Y arriba, ahí está la torre del vigía. Ahí donde vamos. La torre del vigía, ese es el punto realmente. Ese es el. el pico está ahí, subiendo el cortafuegos. Pero no vamos por el cortafuegos, vamos a ir por la técnica, que es más guapa. Que el cortafuego, el cortafuego está muy inclinado, muy corto. Vamos a dar un poco de rodeo. Vamos por la técnica de piedras, que está guapísima. Aprovecho que tengo super sol. Este luego se va. Luego tenemos la chaqueta de membrana aquí. Por si lleva frío, normalmente aguanta, no, o sea no aguanto, no me la tengo que poner. Pero siempre la llevo de emergencia. Llevo un pequeño bus con forro polar detrás envolviendo el móvil. También de seguridad. Por si la cosa sería hoy, oh, mira, la cosa está, puede hacer frío, pero, pero un día te pilla nieve o algo y qué. Y la has cagado. Bueno. Vamos a ver, una hora 52, ahora no estoy seguro si es el bruto o no, 18 kilómetros a 608, ¿vale? No sé, 500, 500 positivos más o menos llevamos, a 608, ¿no era? Sí, 18 kilometrillos, ¿vale? Eso es lo que llevamos. Cuando llegamos arriba, a la cima, llevaremos unos 22, 23 y 900 positivos o algo así, y ya está, es lo que tenemos pero eh, qué guapo este trocito de sol porque todo el rato vengo ahí entre bosque que había asombrado, pero bueno pues venga, sigo para arriba ahora grabamos la subida técnica Esta ya es la que te mata. Ah. Bueno, ya casi estamos arriba. Unos veintitrés. Creo, ahorro lo mío. A ver si me cambio la pantalla. Está esta guapa, ¿eh? Está para bajar y matarte, ya te vale. ¡Ah! Toda piedra. Muy guapa. Y muy peligrosa. Con agua, madre mía. Mira, aquí baja unos parientes Vamos a dejarlos que Esto es delicado. Venga tíos, soy muy pro, soy muy pro. lo <risa> trabajo. Estos son buenos, eh. No se tonterías. Venga, vamos para arriba. Ya estamos arriba, ¿eh? Ya estamos en, en la torre. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece esto? Estoy quedándome con la mano congelada. ¿Eh? Todos los ingles por allí. San Miguel del Fay para allá. La Mola, un poco más para allá, todo por allí. Monsen, a ver si lo veo. Tiene que estar allí detrás. Está por allí el Monsen. Y allí la parte del mar, la marina, todo aquello, la parte del mar para allá. ¿Vale? Venga, vamos. A acabar de subir. Que hace frío, en ¿eh? las manos, ¡buah! como solo llevo un guante, en la otra no llevo, que es la que llevo la cámara. Aquí tenemos 854, bueno ahora, 854 positivos, a ver, que ahora y lo veamos, a ver si se ve, venga nene, se ha pausado, no se ha pausado, me está descontando media el cabronazo, espera, ahora, el cabronazo me está descontando espera, a ver si se detiene ahora. Mira, 2 horas 39, eh, ahora cambiará, 2 horas 39, 23,85, 24 kilómetros casi, a 6,41 de ritmo, estaba a 6,40, pero como me he parado aquí a grabar y no le he pausado, pues ya perdí perdido un segundo y medio en el momento, a 6,40, bueno, está muy bien, 6,40, yo últimamente lo que busco es sacar la media de, kilic o sea, de, de estos entrenos, de unos 45, vamos a poner 45 kilómetros, sacarlo a 6.30. Entonces voy sobrado, o sea, me quedan 10 segundos solo que bajar, o sea, en dos horas que me quedan de vuelta, dos horas y algo, y son 24, uf, me quedarán, sí, dos horas, 10, no sé, dos horas de, de vuelta, y hay algo de positivos también, no muchos, pero hay algo, eh, solo tengo que bajar a media 10 segundos, o sea, está tirado. Voy tranquilamente, sin, sin destrozar piernas, sin lesionar, sin nada conservando mucho articulaciones y me sale al final a 6.30 la sesión y voy de sobra. Ya está, me conformo con eso. 6.30 de mi sesión, fantástico, lo tengo calculado, ni me lesiono, puedo a, al día siguiente, no, pero al siguiente, es decir, descanso un día, al día siguiente puedo repetirlo sin problema. El cuerpo se ha recuperado, el corazón se ha recuperado, las piernas van bien. ¿Qué más quieres? Bueno, pues con esta puesta de sol tristemente nos despedimos hasta... vete a saber Grabo aquí que tengo algo de luz bueno pues vamos corriendo, vamos corriendo bueno, no lo veis, da igual vamos a 6.21 de media es decir, que llevo recuperar 9 segundos sobre el propósito de hacer a 6.30 o sea que ahora me puedo tocar Puedo ir tranquilo, me toca una subida un poco de la muerte, ahora, fuerte, y puedo hacerla más tranquilo. Porque voy a ser 21 de media y me puedo permitir hasta 6.30. Así que puedo tomarlo con tranquilidad, me quedan 3-4 kilómetros para casa. Luego me queda otra subida, pero un poco más pequeña. Así que mira, paciencia y ahí haciendo y hace frío que flipas, 1 o 2 grados, más de 1 o 2 grados no creo que haga bueno 954 positivos 42 kilómetros llevamos maratón, maratón 950 Ahora os digo la media. estamos llegando arriba de la subida mala. Aquí ya suaviza. Esto ya es otro respiro. Así 23. O sea, solo hemos perdido dos segundos de media. Fantástico. Qué bien, tío. Súper tranquilo. La última parte me la he tomado con súper calma bueno, vamos a ver si esto va marcándonos que ya estamos, ¿eh? ahora está la pendiente está la pendiente a 6,23 45,35 ah, ya se ha apagado. bueno, y 1.015 positivos 1.015 positivos, ¿vale? pues nada esto ha sido la fiesta de hoy autorregalo de reyes ¡46K casi! ¡1.015 positivos! ¡Regalos de reyes! ¡Qué guay, Ángel! Bueno, pues ya está. Hemos cumplido. Tranquilito. A 6.23, que es lo importante. tenemos que sacar a las 6.30 y sin complicarnos demasiado la vida, sin agobiarnos, 7 segundos más rápido. ¿Qué más quieres? Así que venga, chicos. Aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Me ha sobrado un poquito de agua, bueno, da igual, no lo saco para entretener, un poquito de agua isotónica, no isotónica prácticamente, este último sorbo la ha acabado, isotónica, la espera, voy a parar esto, ya está, que si no, me baja la media, pues, eso, me ha sobrado un poco de pan, muy poco, pero, a ver, mira, aquí hay un poco de luz, más sobre este trozo de pan se aprecia, ¿vale? y de orejones unas cinco horas más o menos no sé ahora lo que he tardado exactamente pero 5 horas me ha parecido escasas, creo que cinco horas escasas eh, y de orejones me parece que me hay sobra uno estoy con el guante uno, a uno, uno tengo aquí uno tengo aquí no me he tenido que poner la, la chaqueta que la llevo aquí y lo bueno además esto que si no, no se ve nada. Con la sombra de la gorra no se ve nada. Eh... Iba a decir algo que se me ha olvidado. Bueno, eso me ha un orejón. ¿Y qué es lo que iba a decir? Ah, eso que no me tengo que poner ni la chaqueta. Ni la chaqueta. Eh, había un tramo, había un tramo que hay una vaguada aquí en un puente, que se me quedaban pegadas las bambas se me quedaban pegadas a la acera porque ya estaba congelado, entonces se hace pegajosa la acera, solo en un tramo aquí no, aquí debe dar un poco mejor el aire y todavía aquí no helado, hasta más tarde no helará pero había tramos que ya o sea que estaremos dos graditos o algo así pero es que yo me acostumbro y cada vez tengo como, bueno, lo voy llevando mejor ya está, llevo, llevo ya digo, la, la chaqueta aquí llevo un bug especial ahí, gordo pero por si las moscas si la cosa se complica mucho me lo pongo, sino nada sí venga un abrazo a todos Seguimos en el ajo, tíos, lo que se puede hacer. Venga, hasta luego. Te digo.